se está cayendo el estadio Quisqueya el país está de fiesta está arriba el equipo del pueblo el equipo de los tigres del Licey cuadrangular Coca Cola del sabor, disfrutan de los Tigres del Liceo y con Coca-Cola, dime Carlos. Bueno, señores, la dupla que tuvo mucha responsabilidad en la victoria de los Tigres en Santiago el pasado lunes, produce aquí en este quinto episodio, ni se movió el jardinero izquierdo de las Águilas ciudadanas.